Es aguja, nombre común que se aplica a todos los peces pequeños de la familia de los caballitos de mar. Las agujas son comunes en todos los mares cálidos y templados. Existen varias especies de agua dulce en India, China, México, América Central y el Norte de Suramérica. Son animales esbeltos y alargados cuya longitud oscila entre 2.5 y 46 centímetros. La aguja tiene un hocico largo y tubular que cabe en una boca pequeña y cilíndrica, equipada con mandíbulas diminutas. Tiene el cuerpo cubierto con una coraza de placas óseas dispuestas en forma de anillos. Carecen de aletas pélvicas y las demás aletas son minúsculas. La cola es larga y delgada y a menudo prensil. Las agujas se alimentan de diminutos crustáceos que encuentran sobre la vegetación acuática. Cambian de color cuando varían la iluminación. Los hábitos reproductores de las agujas son curiosos. La hembra deposita sus huevos en una bolsa de cría, similar a la de los marsupiales, que el macho tiene en el abdomen. Sus huevos son... Se desarrollan conexiones con la pared abdominal de este ...y obtienen alimentos de su torrente sanguíneo. Unas dos semanas después de la puesta, la bolsa se rompe... ...liberando a las crías en el agua. En las costas europeas, las especies más comunes son la mula... ...que vive en las aguas costeras europeas... ...somera hasta el norte de España... ...y en el Mediterráneo, la aguja de mar. Bastante común desde el Golfo de Vizcaya a Noruega y la aguja mula... Frecuente en el Atlántico y el Mediterráneo. Clasificación científica. Las agujas pertenecen a la familia Sinatidus. El nombre científico de la mula es Sinatus Ocacus. El de la aguja de mar es Sinatus rostellatus. Y el de la aguja mula Sinatus Tiple. Gracias por tu visita al canal vuelve pronto